Los estudiantes del Liceo Brasilia Pepín en esta ciudad ocuparon parte de la Avenida Libertad con una protesta pacífica que consistió en un juego de pelota. Reclamando a las autoridades correspondientes varias reivindicaciones, Ariel Paulino ofrece los detalles. Estamos agotando los pasos de lugar con este juego de pelota pacífico, una protesta muy pacífica para exigirle, maestro del área de educación, Física, que de medicina haya medicamentos pero que también hayan doctores para la fandometina y la tanda nocturna, que se construyan de inmediato los, los laboratorios de ciencia ya que llegan a la universidad prácticamente vacíos de física básica pero que el laboratorio actual de química, de biología, de química básica de biología básica sea los reactivos puestos en funcionamiento ya que está prácticamente obsoleto y decimos que el dirigente estudiantil aclaró que, en caso de que sus demandas no sean escuchadas, no descartan posibles protestas con quema de neumáticos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.